No, ¿En, en dónde se va a es esconder? No, Está respirando, güey. Oh, ¿Y yo, Juan? ¿Y yo, Juan? <risa> <risa> <risa> no. No. La Nutrileche ya le hizo efecto, güey. Que un cato quitan dos corazones, ¿ok? Oh, el Rich me mata, tío. Oh, me ha matado el Rich, tío. De verdad, no teníamos que pegarnos contra nadie que tenga 10.000 horas en el puto juego, tío. Qué injusto. Qué puta pesadilla, de verdad. Qué puta pesadilla de jugador y de persona, tío. Tienes 10.000 o 15.000 horas en el puto juego y te dedicas a matar a los putos players, tío. De verdad, no hagas eso, tío. Es como si hay una puta. Es como si hay un puto evento en el wow, tío. Y me pongo yo a matar a la puta gente, tío. Es que, de verdad, tronco. De verdad. Qué feo, tío. Qué feo, tío, hacer eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo. Hostia, que el PvP, una polla, que el PvP, tío. No, no me jodas que el PvP y está el Rich a mi lado. Tú, tú, tú. Yo me cago en la puta madre, tío. Que me toca el Rich de PvP. Me va a matar, tío. Me va a matar de PvP el Rich. Esto es criminal, tú. Esto es criminal tú. Esto es criminal tú. Esto, es criminal, tú. Esto ha sido lamentable, tú. Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto, gente Qué mierda morir así, tío ¿Por qué se han ido al medio a llamar la atención, jodido, tío? Eh. No lo entiendo ¿Por qué se han ido al medio a llamar la atención? ¡Farfa, farfa! ¡Buena onda, farfa! ¡Farfa, el año pasado me morí aquí, tío! ¡No me jodas, farfa! ¡Farfa, tío! ¡Farfa, farfa! ¡Farfa! ¡Farfa! ¡Farfa! En su puta madre, colega. Hijo de puta. Me cago en su puta madre, colega. Mata. Yo no sé cómo se pega. No, no, no, no. ¿Me, ¡Me muero! ¡Qué pena! No. No, no, no, no. ¡Ah! eh, seguid todos al Radio de Barcelona en Instagram, en Twitter, por favor. Viva el Radio de Barcelona, clasificaremos para playoffs, playoff, sí, o sí. Te hemos pillado. Eh, no, están viendo desde ya. Que no, no, no. Tío. Tío. Espera, no. Espera, espera. espera. Eh, eh, eh. Está ahí, está ahí, el Rich, el Rich, el Rich, el Rich. ¡Hijo de la gran puta! ¡Ah! Ya está hecho, chicos. Bien, bien, bien, bien. bien. Puto Rich. El puto Rich El puto Rich tío Era el puto Bobby, el puto Rich <risas> ¿Me matará el Rich que le pagó 100 pavos? ¿Va yo Un grupo de 50 por ti, tío Qué tilteante, tío 40 minutos en la noche para que vengan estos a matarte Tía que haber ido a lo mejor... Nada, no me voy a picar Obviamente creo que es injusto porque va de hacer un grupo de 80 No me pico por estas cosas, pero es como muy pff, injusto, tío ¡No! me matan! Me matan, me matan, me matan No me lo puedo creer, qué hijo de puta Qué hijos de puta, Chocan, qué hijos puerto, de lobo. puta, qué hijos de puta. Vienen, corred, corred. Los pros. Sí, un hit. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Cómo! ¡Que me, me está empujando, tío! ¡Me mata! Me cago en mi vida, tío. Ay. Corre, corre, corre, corre, corre. de puta! ¡Espace puta! Os tienen rodeado, joder, Otra. tío Se han matado Y a Pursito también Y nos hemos caído todos Joder Estábamos aguantando, tío Me da igual, hay un Madrid-Barça, me eh, da igual oh. Hostia, aquí no tengo salida No tengo salida aquí Me cago en tus muertos La rata esa la rata esa, chicos, ¿para qué sales? ¿Por qué? Porque han entrado, el otro ha dicho Estaré aquí escondido si ha, ha venido Sadown y todo el mundo A, a la otra base, apreten el clic, apreten el clic y... ¡Yo no me muero ni en pedo, hijo de puta! ¡Chúpeme la verga! ¡A mí no me mata nadie! ¡Hijo de remil puta! Si me quieren matar, mátenme solo, ¿no? En un eh, coso en equipo ¡Chupapijas! ¡De mierda! Si me quieren matar, mátenme en una prueba individual Si yo no me equivoqué, no voy a morir nos vemos gente, espero que le haya gustado el directo. Entiéndelo. No, no, no, no. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Qué bueno que lo callaron. Qué bueno que lo callaron al Detri, ¿eh? Qué bueno que lo callaron. vaya muy bien, chavales, por ahí, por el cielo. Chao, José. chao, chao, sí, chao. Me están dejando para ¿sabes? lo último. Espera, me aparto para que me maten mejor. Aquí. Espectacular. Me lo he pasado muy bien, eh. Nos vemos, no, no, no, no, Nos vemos de... en el cielo. Nada, nada, nada, no, nos li... nos vemos ¿Qué? en el cielo, chicos. Un placer, chicos. amigos. Os mando. <risas> ya, un beso. Madre un de la vida. Madre Adiós. De la vida. Adiós. A todos. Nos vemos. Qué rabia. Que vaya Justo, muy bien, chavales, ]aje. por ahí, por el. Vaya. Que... Vaya. No te salgas, que quiero ver que muere. Para que cuando me eliminen vean que están eliminando a un grandioso jugador. A un grandioso jugador. Mirad, mirad, mirad, mirad, pum. Nos yeah, vemos yeah, yeah. en el video. Ha sido un placer, chicos. amigos. Os mando ha un beso. Un placer, un placer. Un A ver cómo me matan. <risa> Muy bien, chavales. Por ahí, por Game tiempo, Chao, chao, chao. Pues GG. Quiero, Hasta te aquí te los te squid. ¡Auroplay! ¡Auchi! <risa> <risa> <risa> ya está. No grito más. Que, que está mi vecino, hermano. Mi vecino, Dios. Se van a decir Siroca conmigo. Que los amo Antes de Valer Madre porque ¿No ¿por qué sigo aquí, güey? ¿Por qué sigo aquí? A huevo, no me morí, güey Ah, no mames <risa> Ah, no, ya los están matando Digis, mi muerte. Sí. Audio, lo escucháis, ¿no? ¡Dame, dame! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Que me mate Ibai! ¡Que me mate Ibai! ¡Qué mafia! maybe, maybe you can consider. Oh, no! Just kill me. All my friends are dead anyway. Maybe, maybe, maybe you can consider. Oh, no! ah! Gg, dude. No, I want to live. Wait, I, I was, I was the team MVP. I was the team MVP. I uh, certainly, maybe, maybe you can consider. Gg, dude. Gg, voice. Me and all the world, but going to ¡Baby, oh, este. no. ah, ¡Bro, me dejado a mí solo! ¡GG, este, DG. ¡Ah, DG's. Pues se acabó. DG's, gente! ¡Maybe, maybe, maybe you GG dude. GG boys. DG. Oh my god. Oh my god. Twitch porque me mataron. Ahí va. Así se despide mi directo. Adiós, amigos. chavales. Los amo a todos. el en el cielo. Voy a hacer una shisha por si alguien quiere venir conmigo. Me voy, me voy. ¡No! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Nos vemos. Nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Ha sido un placer, amigos. Os mando un placer. Un placer. Un vemos. Un Chao, Ya ¡Ya Un la verga, no quiero llorar. Ay, <risa> sí. Verga. Aquí viene. Chao. No quiero minarlo.